Con el título La enamorada comenzaremos hoy a leer estos tres cuentos. La enamorada, segundo El maestro y por último El hijo. Cuentos de Rafael Barret, un escritor español que desarrolló la mayor parte de su producción literaria en Paraguay por lo que es considerado una figura destacada de la literatura paraguaya del siglo XX. Es particularmente conocido por sus cuentos y sus ensayos de hondo contenido filosófico. Y ahora vamos a dar comienzo esperando que te gusten estos cuentos. La enamorada, un cuento de Rafael Barrett. Parecía vieja a pesar de no cumplir aún 35 años. Las labores bestiales de la chacra, el sol que calcina, el surco y desquebraja la arcilla la habían curtido y arrugado la piel. Tenía la cara hinchada y roja, el andar robusto, los ojos chicos, atornillados y negros. Era miserable. Se llamaba... Victoria Vivía de escardar campos ajenos, de fregar pisos, de ir a vender a enormes distancias un cesto de legumbres. Su densa cabellera desgreñada estaba siempre sudorosa. En sus harapos siempre había barro o polvo, y cansancio en los huesos de sus pies. Victoria era célebre en el pueblo, no por infeliz y abandonada, que esto no llama la atención, sino porque decían que no estaba en su sano juicio. La locura inofensiva es un espectáculo barato, divertido y moral. Hace reír seriamente. Los chiquillos seguían en tropel a Victoria. No la apedreaban demasiado. Comprendían que era buena. Los hombres le dirigían preguntas estrambóticas y experimentaban ante ella la necesidad de volverse locos un rato. Las mujeres se burlaban con algún ensañamiento. Victoria pasaba, andrajosa, tenaz, lamentable, llevando en los ojillos negros la chispa que irrita a la multitud y levanta las furias. Y hasta los perros se alborotaban con aquel escándalo de un minuto con aquella aventura que rompía el tedio del largo camino fatigoso. Acusaban a Victoria de dormir en tierra, de frente a lo alto, y de creer las estrellas bastante próximas para hablarlas. La luna era la señora del cielo. Un lucero vagamente rosado era el príncipe radiante. Otro, blanco y retirado, era el pálido cirio. Allá lejos palpitaban, casi imperceptibles, los puntos de fuego tenue que la visionaria nombró coro de muertas, y de extremo a extremo del horizonte flotaba por el inmenso espacio la gasa fosforescente de la vía láctea o niebla de luz. Cuando la claridad enferma y fría de los astros bajaba hasta Victoria y la noche hacía rodar sus magníficas gemas en silencio, la loca se sentía hermana de la belleza infinita, y las voces celestiales la acompañaban al día siguiente, en plena, solana abrasadora. Entonces andaba moviendo los labios, atenta a la presencia invisible a la gente y no podía separarla de ellas. Se le acusaba también de no comer, de alimentar a mendigos y criminales, de conocer las virtudes secretas de las plantas y de preparar filtros de bruja. Lo cierto es que anhelaba curar a los niños dolientes y que muchas madres, después de mofarse de ella en público, la buscaban a escondidas y temblando con las manos calientes aún de la fiebre de sus hijos. Pero lo fenomenal, lo grotesco, lo que provocaba carcajadas inextinguibles era la virginidad de Victoria. Fea, casi decrépita, trastornada, ese harapo viviente había pretendido conservar su pureza y lo había conseguido. Había resistido veinte años a la temeridad de los mozos pujantes. Quería elegir el amor, ser prometida y esposa, y tal monstruosidad, tal delito contra la naturaleza, garantizaba a los sencillos campesinos la demencia irremediable de su primera actriz. Don Juan Joven doctor de la capital vino al pueblo, compró un terreno y se puso a edificar una casa. Don Juan era rico, bello y tonto. Tenía partido con las muchachas. Victoria le vio y le adoró. El príncipe radiante había descendido para ella del firmamento. Todas las manías dispersas de Victoria se juntaron en una. Absorbente, feroz. La de amar a don Juan y casarse con él. No ocultó sus proyectos. Desatada y locuaz, detenía a los transeúntes y le consultaba sobre los medios de satisfacer su única pasión. Espiaba horas enteras a don Juan detrás de las tapias. Se atrevió al fin, repugnante y trémula, a rogar que le dejara lavarle la ropa. No sabía planchar con lustre, pero aprendió. El momento en que se acercaba a don Juan y le entregaba a él solo las camisas y los cartoncillos implecables era el momento radiante y feliz de su existencia humilde. Jamás aceptó un centavo por su faena deliciosa. Otras veces traía a don Juan la sandía helada o el dulce melón que halagan la siesta, o los sabrosos duraznos, o simplemente tomates frescos, porotos, manteca, todo gratis y a costa de qué luchas, de qué lejanas peregrinaciones, don Juan, jovial y satisfecho, se dejaba idolatrar. La virginal timidez de Victoria le impedía expresar claramente sus deseos a quien se los inspiraba y los colmaría. Sin duda. Victoria anhelaba seducir a don Juan, obligarle a declararse y proponer el matrimonio. Ella no tendría entonces más que murmurar «sí» y caer en los vibrantes brazos del prometido. ¿Cómo lo haría? El secretario de la municipalidad, un pequeño de cabeza de mono, le aconsejó que usara polvos y sombrero como la señorita de la ciudad. La loca se aplicó ladrillo molido en el rostro y sobre el cráneo, en equilibrio. Un sombrero colosal de los chuscos la regalaron, con plumas estrafalarias. Así marchaba Victoria disfrazada y grave en pos de su sueño, entre las risas de los vecinos. De primera actriz había bajado a ser la payasa, la bufona de la aldea. Durante varios meses, sobre los pastos, parecido a un buque empavesado, osciló el sombrero ridículo, símbolo de una ilusión desesperada. Victoria enflaquecía, se desanimaba. Sus pobres pies descalzos se cansaban de correr tras la quimera. El sombrero, agotado por la lluvia, abrazado por el sol, ensuciado y roto, inclinaba tristemente las plumas marchitas. El príncipe radiante continuaba mudo y risueño. ay. Cuando lucía allá arriba, inaccesible en las limpias noches de estío, era menos cruel. La casa de don Juan se terminó. La verja Relucía. Las flores del jardín doblaban con elegancia sus finos tallos. El dueño fue a la capital, se casó pomposamente y regresó con música. La señora era rubia, bella y tonta quizá. El pueblo quedó deslumbrado. Victoria desapareció. Allí en el lugar una escarpada peña a cuyo pie se amontonan como en un torrente de vegetación, impenetrables brezos y zarzas. Tres días después de la boda descubrieron unos cazadores allá, abajo. Un objeto singular, una especie de gran pájaro inmóvil, de plumas increíbles. Por distraerse lo acribillaron a balazos. Resultó ser el sombrero de Victoria. Debajo estaba Victoria, con el cuerpo tibio todavía, y que por fin reposaba. Fin. El Maestro, un cuento de Rafael Parret. Por 30 pesos mensuales el señor cuadrado, a las 5 de la mañana, incorporaba sobre el sucio lecho sus 60 años de miseria y empezaba a sufrir. Levantar a los niños de primer grado, vigilar su desayuno, meterles en clase, darles tres horas de aritmética y de gramática, llevarles a almorzar, presenciar su almuerzo, cuidar el recreo, propinarles otras tres horas de gramática y de aritmética, Conservar el orden en el estudio, servir de la cena, conducirles al dormitorio, estar alerta hasta las 10 de la noche, dormirse entre ellos para volver a comenzar al día siguiente. Todo eso hacía el señor Cuadrado por 30 pesos al mes. Y lo hacía bajo humillaciones perpetuas, obstinadas. Los niños de primer grado. Eran un enjambre de mosquitos en cuyo centro el señor Cuadrado pasaba la vida. Cada instante estaba marcado por un pinchazo o por una puñalada, porque si el señor Cuadrado era blanco constante de la risa bulliciosa de los pequeños, también lo era de las risas malvadas de los grandes, de los que ya saben, hay herir, certeramente. El profesor interno en el lugar sin nombre donde quien quería tenía derecho a descargar, a soltar su mal humor, su impaciencia, su deseo de hacer daño, de martirizar, de asesinar. Y el señor cuadrado vivía entre el dolor del último salivazo y el terror al salivazo próximo. En su corazón no había más que odio y miedo. Se sentía vil. Era el maestro de escuela. Menudo de cuerpo y de alma, flaquísimo, blando, vacilante, tiritaba siempre bajo su antiguo chaqué sin color y sin forma, famoso en las conversaciones burlonas de los muchachos. La cara del maestro, roja y descompuesta, parecía de lejos una llaga. Las innumerables arrugas profundas y movedizas que se entreabrían para mostrar dos ojitos de culebra atraían de cerca y provocaban a un estudio interminable. Tosía y su voz cascada se rompía con sonido lúgubre. Sacudía a cada momento los hombros, como si su raído chaque fuera una piedra abrumadora y temblaban sin causa a sus endebles miembros. El señor Cuadrado se le había escapado su mujer, dejándole cinco hijos de poca edad. Él no los veía porque no tenía tiempo. Disponía de dos horas por semana. Una vez en la calle el señor Cuadrado se erguía, respiraba, ¿a dónde ir? ¿A visitar a los chiquillos? Repartidos por los oscuros rincones de Buenos Aires, las distancias sin fin de la implacable ciudad agobiaban al señor cuadrado. Podía ver a uno. ¿A cuál? ¿Iremos a pie? Los botines se me están cortando. ¿Tomaremos el tranvía? Con los treinta centavos me echaría entre pecho y espalda un té bien caliente. Hace frío. Y el señor cuadrado... Se deslizaba en el establecimiento de la esquina, se acurrucaba en un ángulo. Delante de la taza humeante, gozaba con delicia del ambiente tibio de la soledad. Los hombres cruzaban sin ocuparse de él. No sufría. No pensaba en nada. Eran dos horas de ensueño. Toda la poesía del señor cuadrado. Aquella noche, después de roer su miserable alimento, el señor cuadrado se metió en la cama. Contra su costumbre se durmió pesadamente. Los doce o quince diablillos de primer grado se acostaron también guardando una compostura de mal agüero. Dieron las diez, las once. Las horas sonaban en los relojes lejanos y detrás de ellas caía el silencio más profundamente. El dormitorio, mal iluminado por una vieja lámpara, hundía su hueco en la sombra donde blanqueaba como en los hospitales la doble fila de camas estrechas. En la última, junto al umbral se distinguía apenas el bulto del señor cuadrado y un débil reflejo, Brillaba tristemente sobre su calva amarilla. Rumores de pájaros, cuchicheos, carcajadas mudas, alguien camina. Las cabezas rizadas se agitan, los cuellos se alargan. Desde la penumbra todas las miradas se tienden a la puerta y al cuerpo inmóvil del señor cuadrado y a la entrada del aposento surge cautelosamente una aparición celestial. Desnudas las rosadas piernas, revueltos los rubios bluques sobre una frente de ángel, muy abiertos los dulces ojos azules, sonriente la boca fresca y pura como una flor, el más lindo de los alumnos de primer grado espía a su maestro». Convencido de la impunidad, alza la mano, de donde cuelga por el rabo el cadáver sangriento de una rata y deposita delicadamente el divinunto minimal sobre la almohada, a dos dedos del raro bigote del señor cuadrado. Desde el amanecer está sobresaltado el dormitorio. Al resplandor lívido del alba se ve la rata manchada de sangre al lado de la faz marchita del maestro de escuela, pero el señor cuadrado sigue durmiendo. Son las cinco. Las cinco y cuarto. El señor cuadrado no se despierta. Los demonios hacen ruido. Derriban sillas. Se lanzan libros de un lecho a otro. El señor cuadrado duerme. Los demonios le disparan bolitas de papel, pero es inútil. El señor cuadrado descansa. El señor Cuadrado está muerto. Fin. El hijo, un cuento de Rafael Barret. Hace muchos años. Vivía un matrimonio. Eran muy pobres, el leñador, ella lavandera. Eran muy feos. Ella, casi horrible, con su enorme nariz y sus cejas de carbón, parecía una bruja. Él, con su áspera pelambre, parecía un oso. Pero se amaban tanto, tanto, que tuvieron un niño más bello que la aurora. No se atrevían a acariciar con sus rudas manos aquella crencita en flor. Adoraban al hijo como a un Jesús. Le pusieron una riquísima cuna. Le alimentaron con la leche de la mejor cabra del valle. Creció y le vistieron y ataviaron lujosamente. Besaban la huella de sus pies y se embriagaban con el eco de su voz. Necesitaron oro para el ídolo. El padre cortaba leña de día y de noche se dedicaba a faenas misteriosas, hasta que le sorprendieron en ellas y le ahorcaron. La madre cuando no lavaba en el río, pedía limosna. A veces, a lo largo del camino, encontraba señores que se detenían al verla y se reían de la enorme nariz y de las cejas de carbón. —¡Bruja, montate en este palo y vuela al aquelarre! Entonces la mujer hacía bufonadas y recogía monedas de cobre. Entretanto el hijo se había transformado en un arrogante doncel. Ocioso y feliz, paseaba su esbelta figura adornada de seda y de encajes. En sus talones ágiles cantaban dos espuelas de plata, y sobre su gorro de terciopelo... Se estremecía una graciosa pluma de avestruz. Si le hablaban de la lavandera, respondía: No la conozco, no soy de aquí. ¿Mi madre, esa vieja demente? Y todavía sospecho que es ladrona. Sin embargo, iba en secreto al hogar donde encontraba siempre un puñado de dinero, una mesa con sabrosos manjares, un lecho pulcro y dos. Ojos, esclavos. Una vez pasó la hija del rey de la comarca y se enamoró del mozo. ¿Cuál es tu familia? le preguntó. Soy el príncipe rubio, contestó. Mi patria está muy lejos, a la derecha del fin del mundo. La niña le creyó y se casó con él. Hubo grandes fiestas y fueron enviados a la derecha del fin del mundo embajadores que no volvieron. La madre hubiera muerto de orgullo y de placer si no hubiera pensado que aún podía, por algún azar, ser útil a su hijo. Un año después se supo que el príncipe había caído enfermo de una enfermedad contagiosa y horrible. La princesa había huido de su lado y nadie se atrevía a socorrerle. El príncipe agonizaba a solas. Entonces la madre se arrastró hasta las puertas del palacio, y tanto hizo que la dejaron entrar como enfermera. Su hijo estaba en un soberbio lecho de Damasco, bajo un dosel de púrpura. Su rostro desaparecía, devorado por una lepra monstruosa. —¡Hijo mío! —dijo la madre—, yo te salvaré. Y le besó y cuidó amorosamente hasta la noche. Pero a medianoche vino la muerte por el príncipe. —¡Muerte, ten compasión de mí! —suplicó la madre. —¡Lleva a esta anciana decrépita y no a este joven lleno de vigor! Permítele vivir y engendrar para ti nuevos mortales. —¿Cuál de los dos? —preguntó sonriendo la muerte al leproso. El príncipe alargó su diestra descarnada y señaló a su madre, que lanzó un grito de alegría. —¡Gracias, hijo mío! Y la muerte la tomó en brazos, y la arrebató sin esfuerzo, porque pesaba menos que un fantasma. Al día siguiente, el príncipe apareció sano y robusto ante su corte. Más tarde fue rey, y reinó mucho tiempo y tuvo muchos hijos, y gozó de todos los deleites de la tierra. Pero su barba blanca alcanzó a sus rodillas, y sus huesos se secaron. Le llegó su hora y llamó a su madre. —¿Qué quieres? —suspiró el silencio. —¡Salvarme! —¡Hijo mío! Yo fui. Ya no soy nada sino un dolor sin cuerpo. Quizá me oíste gemir en el viento y llorar con la lluvia en tus cristales. En mí no quedó sustancia ni energía. Soy menos que el recuerdo de una sombra. Ni siquiera puedo reunir mis lágrimas para ti. Soy tu madre muerta. Madre cruel... —¡Madre amarga, maldita seas mil veces! —exclamó el moribundo. —¿Cuál es mi crimen? —sollozó. —El silencio. —¿Para qué me diste la vida si no me diste la inmortalidad? Fin